¡Hola amigos! Soy Noleterife y bienvenidos de nuevo al canal, chicos. Estamos en un nuevo vídeo de enseñando al MyWin, chicos. Y bueno, es el bicho más fácil de Genesis parte 2 de tamear, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillo. Ahora os voy a explicar el cómo. Y bueno, básicamente este bicho para ser tan básico de tamear, literalmente es una red. Eh, bueno, ahora mismo estamos cambiando de universo, perdonen Bueno, básicamente se tamea con un lanzarpones, una red y tirarle flechas, ¿vale? El tameo es súper sencillo, ahora os lo enseñaré Pero antes de nada quiero enseñarles qué utilidades tiene el animal, ¿vale? Así que venimos hacia acá, así con nuestros colore colores bonitos de discoteca Que nos acaba de poner el propio mapa Así se ve un poquito más iluminado Y bueno chicos, voy a empezar, ¿vale? Explicando qué cositas tiene eh, este animal Vale, las utilidades básicas es que actúa como comedero, ¿vale? Estos animalitos, así si le mantenemos la E y le damos a Enable Nursing Baby Le sale leche de las tetitas, ¿vale? Aquí estos son como unas tetitas ¿Y esto para qué sirve? Pues vale, eh, es la comida cuando en la propia montura el animal tenga bebés, ¿vale? Puede llevar un máximo de cuatro bebés Los cuales serán alimentados cada vez que actives esta opción Para alimentarlos tenéis que meter dentro del animal, ¿vale? Tenéis que meter tanto vallas como carne ¿Qué pasa? Que hay animales Hay animales que son muy exclusivos, ¿vale? Como el, mag el magmasaurio y los wyvern ¿Qué pasa con los magmasaurios y los wyvern? Que, que en vez de, de ponerle carne y bayas, Tendréis que ponerle respectivamente Ambergris -gris al magmasaurio Y leche de wyvern para los wyvern Para que el propio Ornitorrinco, que en este caso se llama Perry, ¿vale? Eh, pues pueda poner eh, Pueda darles de comer a, la, a, lo, a los bebés ¿Qué pasa? Que solo alimenta a bebés, creo que hasta adolescentes más, ad, más allá de adolescentes no los cría, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo Aparte de criar a este bicho eh, Bueno, antes de nada os voy a enseñar Que re, os recomiendo 100% De que a este bicho únicamente le subáis Energía y lo que viene a ser el Nursing Effectiveness Que no sé cómo se dice bien, lo siento si lo he dicho mal Que básicamente esto sube el rango ¿Vale? De la enfermería que se ve aquí arriba Vale, dicho esto Tiene más funciones, ¿vale? El Maven también puede llevar, o sea, transportar o robar a enemigos los bebés. No, es, no, es, no lo he comprobado todavía porque estoy jugando en un servidor PVE, que por cierto tenéis el servidor en la descripción. Es el servidor de Team Bapper, es un servidor PVE. Pero bueno, este, este bicho puede robar bebés, ¿vale? Puede robar hasta cuatro bebés, un máximo de cuatro bebés. Entonces, claro, esto imagínate que tú entras a una base enemiga que estén criando Weavens, que los haya dejado en el suelo... Y tú le robas el, los dragones Y te lo quedas para ti Es como robarle una Pokéball, literal ¿Vale? Entonces es muy, muy, muy útil Vale, entonces Otra cosa que tiene este bicho Que es muy útil ¿Vale? Es muy, muy útil Para la gente Que esté eh, que, que quiera ser kibbles Porque este, este animalito Si eh, dropea eh, aleatoriamente O sea, en plan No hace falta tener pareja ni nada Porque son hemafroditas Básicamente, literalmente Si yo puedo Si yo pongo crear criar estos dos animales Los dos van a tener crias, ¿Vale? O sea que este y este pueden tener los dos bebés Porque no hay género son, no, no tienen género como tal ¿Qué pasa? Que dropean huevos sin fertilizar De diferentes tamaños ¿Y cómo que diferentes tamaños? Pues sí, ahora os estaré dejando en pantalla eh, la, eh, un, Una especie de tabla En la que explico eh, La calidad del huevo El tamaño del huevo Y el porcentaje que tienes de que sea ese huevo ¿Y a qué me refiero? Ustedes saben que para hacer kibels Necesitáis eh, huevos grandes, o sea, huevos pequeños Medianos, grandes, extra, extra grandes Especiales, vale, pues este animal El maewing Puede dropearte huevos de diferentes tamaños Que te pueden servir para hacer kibble, chicos Con este animal podéis hacer kibble Extraordinario, chicos O sea, que es un animal muy útil Porque aquí como tengo en el inventario Antes pillé uno, porque ahora mismo No tendría la suerte de que dropeen uno Bueno, aquí tengo dos, pero que no han soltado, a ver si tengo para el otro lado eh, no tiene pinta Vale, no, no, no tiene pinta No, no, no, no solta ningún huevo Pues cada huevo tiene un tamaño diferente, ¿vale? Que como habéis visto en la tabla, tiene un porcentaje Entonces, cuando ustedes recogen el huevo Os dice el tamaño del huevo Por ejemplo, este pone que es un superior Maewin Egg Lo que viene a ser un eh, tamaño del huevo grande Que tiene una probabilidad de dropeo del 12% ¿Qué puedo hacer con esto? Pues un Kibble superior Que esto te puede servir para tamear muchos más dinos entonces es súper, súper útil, chicos Vale, eh, ahora dicho esto, eh, el ahora voy a diseñar el, el, el tameo del animal Ahora voy también voy a salir en pantalla en qué zonas del mapa suele salir el Maewin. El, perdonen si escuchan perros de fondo, es mi, mi, mi perro, ¿vale? El Maewin tiene muy, muy buena zona de dropeo sobre la parte de, de, de la ciudad, hay muchísimo cerca de la ciudad entonces os recomiendo que busquéis por, en, por lo que es la ciudad My Literalmente voy a salir yo a buscar alguno y os voy a enseñar cómo se tamean. Os recomiendo que llevéis cordero, un lanzarpones y el nuevo proyectil de red, ¿vale? Con este proyectil de red, literalmente, eh, vais a tamearlo súper easy. Yo ahora mismo llevo un arco ascendente, eh, eh, o sea, un arco compuesto ascendente, pero podéis llevar un arco normal, una ballesta, porque el animal tiene muy muy poco torpor, ¿vale? Eh, bueno, yo como dije estoy jugando en un servidor PVE y tenemos varios mods Así que ahora voy con mi nube Kiton a, a buscar alguno Déjenme que me active aquí esto No debería tardar mucho porque en las ciudades hay muchísimos. Me debo el nivel, aquí ya, ya que hay uno Mira, aquí hay, aquí hay montones, tío Vale, eh, déjenme, perdonen que me, me dé un poquito de lag Vale, mira, este es nivel 24 A ver si hay alguno mejor para no... Nivel 60 y nivel 180 Mira, este MyWin es nivel máximo del servidor Es nivel máximo, eh, 180 os voy a enseñar lo sencillo que es Ustedes llegan El animal es pasivo, ¿vale? No os pegará Podéis estar al lado Mientras no le peguéis Es totalmente pasivo No os va a hacer nada Podéis estar al lado Que no va a pasar nada Entonces os recomiendo Que os vais a lanzar pone a, pose a, poder, a, pose a poder ser Si no, que no se habla, perdón Si no, pues lo atrapáis Con la típica jaula de piedra Y poco más Entonces le tiráis el lanzarpone. Os voy a decir un truco El lanzarpones Si se pone verde sí puede atrapar a ese animal Así que Truquito así para, que, para el que no lo sepa Y bueno Básicamente le pegáis Tiene 1200 de torpor Que es básicamente Poco Le pegas cuatro flechas y ya está Y este animal Se tamea con kibel simple ¿Vale? kibel simple Que no tengo Porque no he podido hacerlo Porque también no tengo para hacer Pero eh, La segunda mejor opción Sería carne de cordero Porque es omnívoro ¿Vale? Ya está dormido la, la segunda mejor opción es eh, la carne de cordero, carne o vallas. Pero os recomiendo que le deis carne porque siempre sube más, ¿vale? Sube, siempre sube más el, el porcentaje de, de, de, de tameo, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es le metemos la comida, que ya, ya se lo hemos puesto. Y se levantará... Mira, como yo tengo el eh, de Spyglass, aquí dice que se, se tamea de 8 de cordero, ¿vale? Entonces, estáis viendo aquí que se tamea súper simple, ¿vale? No es nada complicado. Venís con, uno, con un lanzarredes con un arpón... Y ya está, lo atrapáis y lo tameáis ¿Quién se apunta para explorar un poco? Y, y ya estaría, chicos Este es el tameo del animal, ¿vale? Ahora, si quieren, hago un corte hasta que esté a punto de, hasta que esté a punto de tamearse Para que veáis que, que sí es verdad que se tamea así Y poquito más Os he explicado lo que hace el bicho Es la verdad que es muy útil, aparte de ser muy rápido ¿Vale? Es muy, muy rápido De hecho, os voy a enseñar ay, Lo que es, se tamea el animal Os voy a enseñar cómo planea, cómo vuela y cómo tal Así que, ahora nos vemos Vale chicos, una vez estamos aquí con el animal, os voy a enseñar cositas básicas de él, ¿vale? En lo que el otro se tamea, ahora os lo enseño Es básicamente, tiene varias habilidades que son pasivas, en plan que no hace falta estar montado Las cuales son, la que os enseñé antes, que es pick up a baby Pick up a baby Que aquí es, os saldrá los bebés que están cerca, simplemente os, os saldrá por aquí Y le clicas y se, montará, se le pondrá la montura y, se, y saldrán cuatro cestas a los lados también está la opción que hablamos antes de eh, Enable Nursing Baby Feeding Through Que es básicamente para que los animales coman teniendo la comida respectiva de cada uno Si es carnívoro carne eh, carne sencilla o vaya si es herbívoro Entonces pues la activamos y lo dicho le sale leche de las tetillas y pues alimenta a los dinos Vale y las otras opciones son montándolo Es como un dragón de roca vale pero para mí incluso mucho mejor porque no hace nada de ruido Tiene también picado pero ves que salta Tranquilito, pam pam Y no hace nada de ruido Se maneja súper bien Gira súper bien O sea que para el principio del juego Está súper súper bien pero no que denme los lagazos Pero es que estoy cargando casas de gente Que tengo aquí porque es un PBE Entonces, pues la verdad es que está muy bien El animal para largas distancias y si estáis empezando Hay gente que claro No le gusta el tema de la armadura tech Y no sé, no, no le mola Vale, también hay que declarar Que no escala, vale No se puede pegar a las paredes Si no ya estaría muy roto Y el rock drake no serviría para nada Este bicho ya lo, lo suplantaría Daño, pues no tiene mucho daño Aquí hay un, un Raptor no, no tiene mucho daño Vamos a probarlo aquí para que veáis que no tiene mucho daño Así no me tira la montura Tiene 63 porque es nivel alto realmente Porque estos esto son casi nivel base 180 también Creo que era 170 cuando lo tamé, Porque tengo que recordar de que esto no es un mundo aparte Estoy jugando en un servidor con gente O sea que estoy haciendo un tutorial aquí Y bueno, también tiene otra habilidad Que si mantenemos el espacio Hace un salto más largo, más grande, ¿vale? Para llegar más lejos y poder llegar, por ejemplo, a mi casa Que soy muy malo, ¿vale? Yo soy muy malo Pero bueno, seguramente ustedes también, también lo podéis hacer Y bueno, como ya os habéis comido un poco de spoiler También puede derrapar sobre el suelo Si cogemos ahí, hacemos un picado Puede derrapar sobre el suelo y gana más velocidad Por cierto, mira, ya se acaba de tamear el otro el otro MyWing Ya viste que se tamea súper rápido y, y aquí está, o sea, súper, súper bien Súper sencillo Y nada, chicos, este sería el tutorial Mm, algo rápido yo creo que se haya entendido todo y si no cualquier cosa os dejo la wiki del mywin en la descripción y así podéis echarle un ojo más tranquilamente y cada uno ve si cositas que me hayan faltado o cualquier duda que no hayan entendido así que nada chicos dicho esto me despido espero que haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo así que chao <risa> I'm cleaner than your check shoes, uh, really going to just to hurt you, uh,